¡Hola! ¿Cómo están? Todos ya no, estamos. Hola, no. Nos invitaron al tiempo televisión a dar una entrevista. Vamos a hablar sobre nuestros proyectos, sobre el séptimo caballero, sobre pasa cuando sucede. Entonces a ver cómo nos va? Alguna vez nos habían entrevistado en una sección de entretenimiento para un canal de música de joven. Nosotros, este es el cuaderno de Gran 13. Y tenemos hoy acompañándonos en nuestra tarima a nuestros amigos de Tríptico Estudio, que además tienen una serie web increíble que se llama Pasa cuando sucede Andrés y Sebastián, bienvenidos al cuaderno Y ahora este, este ya es como un canal de noticias entonces nos van a quedar ya como una noticia por lo que ganamos del premio del séptimo caballero de cartón Bueno acabamos de llegar, estamos aquí en la calle 26 con 68 donde quedan las instalaciones del tiempo y del tiempo televisión. Vamos a ir al tiempo televisión donde nos van a hacer la entrevista. La chévere es que hoy está haciendo un día muy bonito. Estamos en una parte de la ciudad que es tranquila y es muy, muy comercial. Mira, ahí se ve la calle 26. 26. tal? Soy Yanina Torres y los invito especialmente a que disfruten de la serie web Pasa cuando sucede de Tríptico Estudios. Gracias. En la entrevista hubo partes que nos pusimos como nerviosos porque como la gente de Dios amigos que habla, que lo trae a que mira esta cámara, que no sé qué, y nosotros no estamos muy acostumbrados y... Pues ahí nos pusimos como nerviosos en más parte de chedos todo muy No, y fue como bueno, en una película porque a uno le ponen aquí un micrófono de solapa de los que aparecen en la televisión. Una cajita aquí, le pusieron, nos maquillaron a mí por ejemplo mire, si no si, si alcanzan a ver un poquito, me quitaron el brillito, me dejaron más joven. Cierto <risa> como ¡Ah! Estamos muy contentos. Pero, A mí también. yo no sé, yo me acostumbré a mí al ah, ah, más famoso de todos a Jonathan Salazar en City Noticias pues bien, aquí eh, una sí. periodista me dijo que si sabían conocer a alguien que, que pudieran hacer una entrevista, yo le digo claro y entonces invitamos a los Luna y quedaron súper fascinados con el trabajo de ellos aquí en el canal, entonces espero que a través de este medio se les abran muchas puertas y ahora se, se están dando un paseo por City Noticias Estamos chévere estamos con un amigo que nos está contando todo cómo funciona el canal, cómo son los lugares donde viene el material, donde son. Resulta que aquí en City que ver, eh, hay cámaras por todos lados, ustedes pueden ver en el techo, hay luces. Resulta que eh, aquí TV graban en cualquier parte. O sea, por ejemplo, están los personajes que están haciendo su edición y toman o hacen una nota ahí mismo. Estamos ah, aquí en el Tiempo Televisión y vamos a entrevistar a nuestro compañero Jonathan Salazar. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Hola, gracias por invitar. Ah, sí, Jonathan, cuéntame, ¿cómo es eh, tu trabajo aquí en el Tiempo Televisión? Sí, sí, sí. Bueno, yo madrugo y barro. Y luego paso el trapero por todos los años del tiempo. Y hace el mediodía la uva. Jonathan, eh, si tienes tanto trabajo, ¿qué queda aquí, ¿no? para poder comer? Sí, normalmente, entre la barriga y la trapeada, yo me como mis, lo, lo que encuentro en el piso. <risa> Hay recolecta para el almuerzo. Bueno, pues, ya ni buenas días ni buenas tardes. Ah. Muchas gracias por haber estado presentados aquí a tiempo y espero que hayan disfrutado la en entrevista con la San Pueden seguir. Hola, soy Luisa Fernanda del Tiempo Televisión y los invito para que estén muy atentos y no se pierdan. Pasa cuando sucede de Tríptico Estudio. Ya salimos del de tiempo. El tiempo. Bueno ya estamos saliendo aquí del tiempo de televisión, estamos muy contentos, la gente es muy amable, está muy chévere. Conocimos que en ese mismo edificio hacen las revistas, digamos que en el piso de arriba, hacen esta City TV, unido con el tiempo, son como dos hermanitos. Y ahí hacen de todo, todas las revistas. City noticias, hacen las notas, hacen la parte de diagramación, de ilustración, toda la parte de graficación, entonces es súper sí. bacano. Ya saliendo del canal estaba haciendo muchísimo calor, así que decidimos tomarnos como un break y tomarnos un juguito de mango. Ya terminamos de tomarnos el jugo, estaba muy rico, energético, frío y lo mejor es que después de tomarnos el jugo ya salimos y el sol ya no está tan picoso como estaba ahorita. Gracias por estar conectados a este hermoso aparato. Nada, estar atentos para que vean más proyectos de nosotros. Trípico, Trípico Estudio y la serie se llama Pasa Cuando Sucede vale invitarlos a que la vean <risa> ¿Ya? Ya será Hola a todos, ¿qué tal? Soy Yanina Torres y los invito especialmente a que disfruten de la serie web Pasa Cuando ah. Sucede cuando... ah, Hola <risa> ¿No estás grabando? Pasa Cuando Sucede de Trípico Estudio, ¿cierto? Sí ¿Ya? Grabando en 3, 2, 1. Hola, soy Luisa Fernanda en de Miembro Televisión y los invito para que no se pierdan y estén muy atentos de Pasa Cuando Sucede. Pasa Cuando Sucede. Ok.